Te saludo desde Crescante y hoy te, te voy a compartir el ejercicio siguiente. Le, te pido que le des por ahí un print screen para que podamos este, escribir y para que podamos este, trabajar nuestro ejercicio que tenemos en pantalla. Eh, a continuación voy a dejar de compartirte la eh, imagen del dibujo y vamos a empezar a construir el modelo a través del software de Solid Edge. En este caso ya tenemos aquí el software Solid Edge. Vamos a abrir una nueva pieza. Esa nueva pieza la vamos a poner por acá. Voy a hacer un cambio porque por alguna situación eh, como que me está causando algo de ruido en la grabación. Eh, las imágenes de SolidWorks voy a cambiar de pantalla, pero tengo doble pantalla. Y bueno, ahora sí, a partir de aquí voy a, ya a continuar trabajando contigo el ejercicio correspondiente. En esta ocasión lo tenemos ya en pantalla. Tenemos ya el Solid para ti. Y una vez que estamos ya dentro de Solid, vamos a extruir sobre el plano planta. Vamos a extruir un rectángulo con centro. Las características de ese rectángulo con centro, que es la base, es que tenemos una base de 120 milímetros por 90 milímetros de altura. Y en esta ocasión ya definimos eh, pues nuestro rectángulo y lo vamos a extruir la cantidad de 15 milímetros, que es lo que nos está marcando hacia arriba nuestro objeto. Vamos a hacer unos redondeos en las esquinas, operaciones, redondeo, seleccionamos esquina no cara, por favor. Esquina, esquina, esquina y esquina final. Estos redondeos tienen en nuestro entorno radio 15. Y ya que tenemos ese radio 15, una vez que finalizamos con esto, nos vamos ahora a una parte de extruir cortes sobre esta cara. Y ahí vamos a hacer un rectángulo, pero no con centro, un rectángulo que tenemos hacia este sentido, donde vamos a ponerle una altura de 3 milímetros, de 70 milímetros de largo, y con respecto a la mitad o al origen, pueden hacer un zoom para evitar. 35 milímetros y vamos a hacer el corte extruido a lo largo de todo el objeto por todo y tenemos ya constituido el corte de una vez hacemos los chaflanes marcados a 45 grados de 3 milímetros aquí abajo lo marcamos uno marcamos dos chaflanes en esas aristas de 3 milímetros a 45 grados y le decimos aceptar para que nos dé esa forma geométrica que puedes observar a continuación. Por otro lado, vamos a eh, trabajar desde la parte de aquí arriba, otro bosquejo croquis, que será un croquis, que es un círculo con centro, y el diámetro correspondiente a ese círculo va a ser de 60 milímetros. Ya que lo tenemos, nos salimos. Tenemos ese bosquejo, me voy a ir a la vista isométrica para que lo puedas observar. Y partiendo de esa vista isométrica, vamos a hacer otro croquis. Eh, me salgo, perdón, ya me salí. Voy a la vista isométrica. Veo que no esté seleccionado ningún croquis. Y ahora sí, a partir de la vista lateral derecha, nos podemos asomar a través de un arco de tres puntos. Primer punto un segundo punto por acá y un tercer punto en esta dirección. Ya que lo tenemos colocado, simplemente vamos a proceder a restringirlo a partir de una coincidencia de horizontal del centro con esta orilla. Le vamos a poner un radio correspondiente a 120 milímetros Y finalmente, a través de una línea constructiva que vaya horizontal y otra línea constructiva que vaya de este punto al punto final, le vamos a decir que el arco tiene una longitud de hasta 80 grados. Entre esta conformación de ángulo. Ya que tenemos esos 80 grados, simplemente le damos a aceptar. Tenemos ya los bosquejos y el bosquejo de trayectoria entonces le damos saliente base barrido seleccionamos la sección de perfil y luego la sección de dibujo y tenemos ya nuestra orientación de trabajo no son 80 son 50 entonces te voy a pedir de favor que le cambiemos ese valor a 50 perdóname Ahí está, ahora sí, 50 grados. Y ya tenemos esta porción de nuestra figura que nos va a permitir a nosotros ir creando más características. Ahora simplemente extruimos sobre esta cara y generamos un círculo concéntrico. Esta cara, otra característica de círculo que va a ir... Precisamente acá y otra característica de, de círculo. Tres círculos vamos a hacer. Cada uno de ellos lo vamos a hacer con una característica. O más bien dicho con un diámetro de 110 milímetros. Posteriormente un diámetro. De. Te digo. déjame checar en alguno de los detalles si viene el diámetro correspondiente. No, no me lo está marcando. Déjame verificar acá. 50, 110. Ok, vamos a dejarlo directamente sin estos dos. Ahorita simplemente vamos a accionar el de 110, vamos a ponerle aceptar, no salimos, en lo que descubro dónde está, y le vamos a dar su espesor, ese espesor tiene de diámetro, de perdón, profundidad 12 milímetros, hacia afuera, ya que tenemos esa profundidad de 12 milímetros hacia afuera, Podemos hacer lo siguiente, al final de cuentas esto tiene un hueco y ese hueco eh, está marcado por un diámetro de 50, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un sketch aquí en la parte inferior, un sketch en la parte inferior, entonces dibujamos un croquis desde la parte inferior, generamos un círculo centro que tengo un diámetro de 50. 50. Ya que lo tenemos ahí, simplemente nos vamos a esta posición. Generamos y visualizamos el croquis de trayectoria que hicimos. Decimos que lo visualicemos y vamos a hacer un croquis. Ese croquis lo vamos a hacer sobre el plano vista lateral. Vamos a convertir entidades. Seleccionamos este croquis. Ya que lo tenemos seleccionado. Lo colocamos y luego hacemos una línea recta. Ojo, este croquis lo vamos a extender. Entonces lo vamos a poner acá en geometría extender. Este elemento no se puede extender por la característica que tenemos acá. Entonces, simplemente no utilizamos la... Suprimimos para dejarlo con grados de libertad y lo extendemos hasta el punto medio. Y ahora sí le damos ese radio de 120. radio de 120 y finalmente vemos los grados de libertad que llega a tener analizamos cuál es el grado de libertad que tiene ah pues el de tangencia vamos a hacerlo tangente le vamos a dar a aceptar y ahora sí ya tenemos de alguna manera la construcción completa de nuestro dibujo a partir de esta posición, ¿no? Entonces, eh, si nosotros quitamos esta tangencia, verificamos que este punto esté coincidente con esta línea... También se va a restringir y entonces ahí sí ya está parejito como nosotros lo queremos. Le damos a aceptar. Tenemos nuestro bosquejo y nuestro, y nuestro croquis. Entonces para ahora vamos a utilizar el corte barrido. Seleccionamos el, el croquis de sección. Y le damos a aceptar. ninguna de las opciones nos deja a ver ahí está me lo hizo cortando ojo entonces acá en cortar extruir simplemente cambiamos la opción de dirección 1 y le metemos la opción de bidireccional, es decir, que me lo haga hacia arriba y hacia abajo del objeto y ya nos dio el trayecto y le podemos poner aceptar y observen ya. De esa manera se cumple con el requerimiento del corte de una manera uniforme, ¿no? Seguramente ahora sí ocultamos este bosquejo para que ya no se pueda ver. Y ya tenemos acá nuestro corte correspondiente. Ahora, finalmente, vamos a hacer un asistente de taladro sobre esta orilla. Sobre esta cara va a ser taladro simple. Hasta el momento son simples. Van a tener diámetro... Diámetro... De ocho, diámetro de ocho, ok. Eso parece indicar, no alcanzo a ver ninguna otra característica que me diga que no son ocho, entonces vamos a ponerle ocho. Cambiamos el tipo de agujero de ansia ISO. Nos pasamos a 8 milímetros. 8 milímetros. Nos vamos al posicionamiento sobre esta cara. Y acá lo más conveniente es que haga una línea, un círculo de construcción. Concéntrico. Para construcción. Con una cota de. Déjenme checar acá. De diámetro de 50. No, no puede ser un diámetro de 50. Tiene que ser un diámetro de 90. Y ya que tenemos ese diámetro. Ese. Diámet ese... Nos vamos a la posición del barreno. Lo posicionamos. Ya lo tenemos listo ahí. Le damos a aceptar. Y observamos que ya está barrenado. No, y hacemos un, una matriz circular. El círculo será este mismo. Vamos a seleccionar ocho. 3, 4, 5, 6. 6, perdón. Ahí tenemos 6 en 360 grados. Y le damos a aceptar. Y ya tenemos barrenado nuestro, eh, nuestra característica del dibujo. Nos vamos a los detalles, a los detalles de otras características donde yo puedo colocar en la cara de atrás. Voy a hacer un extruir base sobre esta cara en donde voy a dibujar el perfil correspondiente a esta figura, ¿no? Ese perfil lo puedo dibujar a través de un rectángulo que vaya en esta posición. Luego, eh, luego lo voy a quitar, pero al final de cuentas tengo esa característica. Puedo generar un círculo de diámetro 40, diámetro 40, a una altura de 50, o sea, la distancia del centro a, del centro a esta orilla. Son 50 milímetros. Entonces me doy a la libertad de recortar esta parte. Esta otra también. Para generar el sólido correspondiente. Bueno, el perfil correspondiente al sólido. Esta distancia le vamos a poner 12 milímetros. La distancia entre las dos líneas. Y vamos a hacer un alineamiento de este, del de punto medio al origen. Nos deshacemos de la cota inteligente. Para que nosotros podamos poner estas dos de manera horizontal. Se genera ya el valor correspondiente. Hay un alineamiento entre estas dos. De manera horizontal y observa, ya tengo ahí el contorno correspondiente a mi característica del objeto que tenemos por ahí. Entonces le vamos a dar a aceptar. Voy a voltear. Obviamente tengo que invertir dirección y tengo que ponerle hasta el siguiente. Y una vez que ya tengo el posicionamiento hasta el siguiente, puedo proceder a hacer un pequeño corte en esta cara, un hole sobre esta cara, donde tendremos que ver las características correspondientes al mismo. Entonces, para esta ocasión, una vez que mmm, Realizamos esta saliente, ahora vamos a hacer un corte, que puede ser un asistente de taladro, que va a ser un taladro simple, con la característica de 25H7. Entonces vamos a ponerlo por acá, guiso 25 milímetros. Veinticinco milímetros. Eh, la tolerancia. Le podemos cambiar, ajustar con tolerancia. Le podemos poner, por ejemplo, el agujero. Un H7, ¿no? En este caso. Buscamos el H7 y ya tenemos ahí la tolerancia. Avellanado. Me está marcando un avellanado de 42 por 45. Le ponemos avellanado. No lo vamos a hacer el avellanado. Ahorita, vamos a dejarlo así y le vamos a dar a aceptar. Vamos a ponerle la posición, va a ser en esta posición y vamos a buscar que sea concéntrico. Y le vamos a dar a aceptar y observamos que ya logramos hacer nuestro orificio. Y ahora sí le ponemos el avellanado, vamos a hacer un chaflán sobre esta cara de 2 milímetros por 45, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro dibujo realizado en esta posición. Ahora vamos a generar eh, una línea constructiva a partir del plano, vamos a hacer un croquis sobre el plano vista lateral, vamos a generar una línea constructiva que pase más o menos por acá, que vaya generándose de esta manera, para que a partir de aquí podamos generar un ángulo entre esta línea y esta característica y ese ángulo. Que esté marcado sea de 20 grados. ¿Me está sobrando mucho. Vamos a ver. La podemos meter un poco más para acá. Sí, 20 grados, ahí está. Pero. Okay vamos a hacer que este punto esté alineada con esta característica, sean coincidentes. y que después de que sean coincidentes Pueda yo decir que esta línea con esta línea son coincidentes también. Para que yo pueda prolongar lo más posible esos 20 grados. Y ya que tengo esos 20 grados posicionados. Es más, vamos a quitar esta coincidencia que hice ahorita para poner esta coincidencia con este punto. No, sí está bien. Coincidencia de este con este. Uh -huh. Todavía está libre. Entonces le metemos una coincidencia. O trazamos, más bien dicho. Una línea constructiva es más fácil. No estamos evitando conflictos. Lo pon, la metemos línea constructiva. Que esté alineada. Una vez que esté alineada, la metemos colineal a esta característica. O sea, esta y estas son colineales. Ten cuidado. Metemos la colineal. ¿Sí? Y este punto va a interseccionar con este. Va a ser coincidente. Y de esa manera nosotros ya tenemos nuestra característica acotada de esta manera. Probablemente la podamos subir un poco más. Y vamos a generar ahora un plano que sea perpendicular a esta línea. Vamos a generar, bueno, nos salimos del bosquejo, nos vamos a plano, geometría de referencia, esta es nuestra referencia. Esta es nuestra referencia, vamos a generar el plano perpendicular hasta este punto y le damos a aceptar y observen, ya tengo generado ahí mi plano perpendicular, sobre ese plano voy a extruir. Le damos control 8 para verlo del otro lado. Generamos un rectángulo con centro. Más o menos el centro tendrá que venir sobre el origen. Ya lo tenemos ahí. Tiene 32 por lado. 32 por lado. Y tiene un grado de libertad. Vamos a ver cuál es ese grado de libertad. Control 8. Vamos a colocarnos. Quitamos cota inteligente para poder ver. Ok. Se está moviendo libremente. Entonces, de alguna manera, tengo que garantizar que este punto de en medio con este de la línea, con control sostenido, sean coincidentes. Y ya que son coincidentes esos puntos, o sea, la intersección de mi línea con respecto a esta opción, simplemente... Simplemente le digo aceptar. Le doy aceptar y proyecto. Proyecto hasta el siguiente. Y observa, ya tienes ahí colocada esa característica. Ahora, esa característica. Ahorita me estoy dando cuenta en otra cota que me está diciendo que hay una distancia de 9 con respecto a la parte circular. Entonces voy a tener que editar esta línea. Ya que la edité, voy a tener que hacer una línea constructiva. Tangente hasta curva. Y ya que está tangente esa curva, voy a generar esto de esta manera. Voy a ponerle una distancia de este punto a esta línea de 9 milímetros. Y ahora sí le doy a aceptar y ya tenemos acá nuestra característica a 9 milímetros en la posición correspondiente. Vamos a hacer un redondeo, un redondeo en esta arista no, sino en esta arista que tengo acá, en esta otra, en esta de por acá y en esta de por acá generando ahí una radio de 5 por cada arista y tenemos ya nuestra característica dibujada ocultamos los sketches ya que tenemos ocultos los sketches vamos a hacer un asistente de taladro ahora vamos a hacer un agujero graneteado mantener los valores del ajuste está perfecto y vamos a hacer que ese agujero graneteado nos diga lo siguiente, que tiene un granete de 18, que tiene un espesor de 10 de barreno y que tiene una profundidad de 6 del granete. Y que va a estar hasta el siguiente, ya que lo tenemos listo, lo posicionamos sobre esta cara Muy bien, ya que lo tenemos ahí posicionado, simplemente buscamos el alineamiento. ¿Sí? Deshacemos. Y bueno. Lo que podemos hacer es, hacemos una línea constructiva, recuérdate, no es cierto, ponemos distancia, la distancia de este punto a esta orilla son 16, la distancia de este punto, de esta orilla a este centro son 16, marcamos, aplicamos y automáticamente tenemos nuestro barreno realizado, nos falta hacer un corte aquí, que la verdad es que en el plano que estoy observando no lo tengo caracterizado, entonces voy a hacer un corte, extruir sobre esta cara, entonces le ponemos acá centro en el origen hacemos concéntrico esta característica un control sostenido, concéntrico le damos un radio de Un radio de, termino el ejercicio con esta medida que, la verdad es que en el, la vista de detalle que tengo, no alcanzo a apreciar, ah, es como un redondeo, entonces, vamos a ponerlo. Me está marcando una distancia de 8 con respecto a la orilla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner radio 2, dice, entonces vamos a hacer lo siguiente, este círculo lo vamos a poner de radio 58, 58. No es cierto. 57. Y el otro círculo lo vamos a hacer de radio 58. 58. Y va a perforar un milímetro. Entonces, si te das cuenta que hasta esta parte, entonces... Le damos clic. Vemos qué es lo que vamos a perforar. Y aquí no es hasta el siguiente, sino está una profundidad específica de un milímetro, de dos milímetros de corte. Entonces ya tenemos ahí el corte específico. Observa. Ya tenemos esta forma geométrica. Y. Vamos a hacer un clic para hacer unos redondeos sobre esta área y sobre esta otra. Espérate tantito, le quitamos caras y es este vértice, el redondeo. O de alguna manera, como es un detalle muy pequeñito, vamos a ponerle radio 1. Y le damos a aceptar. Ahí hay un conflicto, entonces le ponemos tache y vamos a hacer el, el summary. Vamos a girar un poco. Ya, yeah, a ver si ahí nos deja seleccionar este vértice. Y si no estas caras, ya me dejó la arista. Eliminar. Ya se dan cuenta y tengo ya la, la arista 1. Le doy aceptar. Y ya se hizo el redondeo correspondiente. Y volvemos a hacer lo mismo, pero ahora giramos en este sentido. Y tratamos de seleccionar la arista Y le damos con esta cara y le damos a aceptar al redondeo. Este redondeo no me lo está dejando hacer. Creo que ya quedó nuestro objeto. Tampoco me lo deja, entonces lo, lo dejamos así, ¿no? Observen. Creo que por ahí se puede apreciar ya el redondeo. Que tenemos en esta característica. Que según yo, sí es de, de un milímetro lo que tenemos como característica acá. Aunque en el dibujo yo lo veo un poco más grande. Yo lo veo un poco más grande. Entonces, eh, es cuestión de que no tengo mucha fidelidad en el dibujo, ¿no? Pero bueno, ahí está. La característica, me faltan unos redondeos marcados acá. Entonces vamos a hacerle el redondeo sobre esta orilla de arista y el redondeo marcados de radio 3. Y es simétrico. Vamos a aceptar. Ya lo tienen, el redondeo. Acá no tenemos redondeo en esta costilla que tenemos Acá. No tenemos nada de características y nos vamos ya simplemente a hacer un asistente de taladro, que es un agujero graneteado. El granete tiene 18, 11, 18, 11 y profundidad de 8, profundidad de 8, posiciones en esta cara. Lo ponemos acá. Lo ponemos acá. Lo giramos un poquito para encontrar el posicionamiento de este. Ahí. Ahí está concéntrico. Ponemos control 8 para verlo de frente. Lo volteamos. Checamos que este no está concéntrico a este radio, entonces le ponemos concéntrico. Le ponemos aceptar. Y ya están nuestros barrenos graneteados. Nos faltan dos barrenos simples que están a una altura de... De diámetro 10, dos barrenos simples de diámetro 10. ¿A qué distancia están? No me lo marcan, pero están a la mitad de distancia entre estas dos. Entonces vamos a ponerle barreno simple. Mantener valores. El diámetro es 10. Por todo. Posición en esta cara. Hacemos un alineamiento de esta cara, de este con este. No es cierto. Vamos a hacer un alineamiento. Este con el origen horizontal. De este con este horizontal. Y vamos a ponerle que hay un, un alineamiento entre este y este. Le quitamos lo coincidente y le ponemos una distancia. Esa distancia es 15. De acuerdo al plano. Entonces vamos a evitar los problemas. Le ponemos 15. 15. Y esta distancia, 15. 15. si sí, ya tenemos los dos barrenos, le damos a que terminen los agujeros. No me marco una profundidad específica, por lo tanto son los dos agujeros que tenemos ahí. Vamos a ver en, en vista de esqueleto con contornos visibles. Para poder ver el objeto. Quiero detallar acá el redondeo. A ver si de casualidad puedo pescar el redondeo. Que sería de este vértice. Este. Esta arista. Sería de 1. Y. Es muy grande el redondeo. Entonces lo quitamos. Y creo que nos vamos a quedar con un solo redondeo para ajustar ahí nuestra característica, nuestra característica. Finalmente, lo voy a poner en contorno visible y no se pueden dar cuenta que ya tenemos construido nuestro objeto. Ocultamos el plano como es una costumbre y terminamos nuestro ejercicio. Si te agradó el video. Se te hizo un poco largo a lo mejor porque el ejercicio resulta un poquito, no complejo, pero sí con un montón de operaciones. Eh, te pido que le des like si te gustó el video y que lo compartas con la comunidad. Nos vemos pronto y síguenos en Crescante para nuevos ejercicios.